Partimos con, con la tercera jornada del, de este seminario de, de Español de América, Historia, Historiografía, Contactos, eh, Dialectología. Como les comentaba, hubo, hubo un pequeño cambio, así que vamos a tener a Magdalena Cole eh, el viernes. Así que ahora tenemos a, eh, a mi querido amigo Antonio Corredor de Venezuela. Pero Antonio es un, un ser internacional, él se formó en, en, en Venezuela, tu grado lo hiciste en Venezuela, eh, hiciste la, la, la, la, la famosa y querida maestría de lexicografía en la que muchos pasamos en la Real Academia Española, y luego Antonio se pasó a, a, a Suiza, ¿no? a la Suiza francesa, Neuchâtel, eh, precioso lugar eh, donde hay una escuela, aunque no lo crean, de historia de la lengua, donde está Juan Sánchez Méndez a la cabeza haciendo justamente historia de la lengua española en América, que es algo absolutamente único y revolucionario. Y ahora Antonio está con su postdoctorado en eh, Zurich, ¿cierto? Con, con Carlota, sí. ¿no? Con Carlota de Benito Moreno, trabajando con dialectología del español canario. O sea, eres ahí un hombre total, Antonio. Ahí, pasando por varios focos, yo te conocí hablando de historiografía y de codificación, los dos emocionados sí. con estos temas que nos emocionan a pocos, y, y pasando por, por morfosintaxis histórica de la lengua española, y ahora con dialectología canaria. Una maravilla. Así que nada, todo tuyo el micrófono, querido. Y un honor tenerte aquí. Te insisto, esto es un regalazo para mí, sobre todo en este momento que estoy pasando. Poder sentarme a hablar de la lengua española es realmente un, un bálsamo para estos días asiagos. Bueno, es, eh, el honor, por supuesto, es para mí, no solamente eh, que me hayas eh, invitado, que me hayas invitado tú, es, es un honor eh, extraordinario para mí, sino. Eh, a, a hablar aunque sea a distancia en la Universidad de Chile eh, es una cosa, eh, confieso que es casi como un, como un sueño ¿verdad? Eh, cumplido de, de, de poder hablar en, en esa universidad aunque sea a distancia y, y bueno agradecido de, de tu invitación, agradecido a todas las personas que están eh, aquí es, escuchando, viendo eh, y, y por supuesto bueno eh, antes de que se me olvide esto desde el léxico de Venezuela, por supuesto, yo luego al final, o también Soledad, puede pasar mis mi datos, mi correo, no sé cómo, cómo hacemos, pero estoy a la orden para cualquier cosa que, que, que, que necesiten o a los que yo, yo les pueda ayudar. Eh, había pensado que más bien, más que una clase o una conferencia así de tipo, es decir, eh, Soledad es una de las de las humanistas que yo más admiro y respeto en este medio y, eh, y, y de las que más me he enriquecido yo en, en, en mis años de estudio y que siguen, ¿verdad? Siempre. Eh, y por lo tanto yo había pensado pues más bien en una especie de, de, de, de, sí, de, de diálogo, de conversación o, lo que, o en el sentido de que yo voy a, a mencionar algunas cosas y eh, y pues, Soledad, cuando quieras intervenir, cuando quieras interrumpirme, eh, contradecir, lo que tú quieras, eh, por supuesto que mm, cuando, cuando hola Ángela, cuando, cuando, cuando lo consideres, pues, Ángela eh, pues, también puede participar. <risa> Eh, o sea, que, que no más que, pues, que que hablar yo solamente si, si en algún momento quieres puntualizar algo o dar alguna referencia o lo que sea, pues eh, por supuesto que lo puedes hacer en cualquier momento. Eh, bien, yo había eh, pensado originalmente, es decir, esta, ya le comenté a Soledad que esta charla, conferencia, clase, que nunca sé muy bien cómo, cómo se llaman estas cosas, eh, le había puesto un subtítulo estos subtítulos eh, provocadores y que no siempre dicen gran cosa, pero bueno, eh, de estos subtítulos que me parecía que servía, o sea, la razón por la que lo puse era una razón académica, eh, que como lo hice rápido, le di rápido el título a, a Soledad para que hiciera el, el, el programa, eh, pues no, no lo puse, pero eh, había pensado mm, en llamar esto eh, problemas mm, en el estudio, para el estudio histórico de la lengua española en América, el caso de Venezuela, o de por qué la arepa no es venezolana. Eh, que eh, me parece que es una, eh, un ejemplo bastante representativo de eh, del, uno de los principales problemas a los que me quiero referir. Eh, en este sentido, eh, bueno, espero no ganarme el odio de mis compatriotas verdad, por, por decir que la arepa no es venezolana y ustedes saben que el primer hobby de nosotros los hispanamericanos, es autodestruirnos y el segundo es destruir a los de al lado eh, por lo tanto bueno, espero que no, no tenga demasiados problemas pero bueno, lo, lo, que, lo quería decir por lo siguiente eh, si, la idea de la arepa, hay una discusión mmm, banal como casi todas las discusiones en torno a la arepa y a la origen de la arepa. Y hay una discusión constante sobre si la arepa es venezolana, sobre si la arepa es colombiana, y eh, pues eso ha generado eh, discusiones muy acaloradas de quienes, de quienes defienden que la arepa, por supuesto, es venezolana, y quienes defienden que la arepa, por supuesto, es colombiana. Eh, y, eh, y bueno, al final espero llegar a una conclusión eh, en torno a esto, pero... Creo que ya quizás en la medida en la que vaya hablando irán viendo a qué me voy a referir con el problema de, de la arepa. ¿Y qué tiene que ver esto con la historia de la lengua? Eh, eso en primer lugar. En segundo lugar, eh, yo quería rescatar y quería eh, subrayar mm, esos cuatro conceptos que Soledad ha puesto en, eh, en, en el título, en el nombre de este seminario, porque creo que son, eh, son, son cuatro palabras importantes que son historia, historiografía, contactos y dialectología. Y eh, en primer lugar, porque eh, considero que no puede haber nunca historia sin historiografía. Es decir, eh, si bien son disciplinas, cada, son disciplinas con una madurez, son disciplinas con una bibliografía, con, en fin, con una tradición cada una, eh, y cada una tiene un espacio académico, un espacio científico. Sin embargo, eh, considero que la historia, lo que hace el trabajo de un historiador de la lengua, eh, no puede hacerse sin, eh, sin historiografía. Y espero poder mm, mostrar algunos ejemplos en este rato en el que estaré eh, hablando. En ese sentido, es, siempre me ha parecido eh, interesante el hecho de que exista una asociación maravillosa, que por cierto fue donde tuve la suerte de conocer a Soledad, que es la Asociación de Jóvenes Investigadores de Historia e Historiografía de la Lengua Española, que por cierto, eh, hoy, mañana y el viernes están celebrando su eh, congreso internacional en, en Murcia. Eh, y En esa asociación eh, vemos que están en cierta forma emparentados, están unidos los, la, la idea de la historia de la lengua con la historiografía. No unido en el sentido de que todos los que están ahí hacen las dos cosas, pero eh, en cierta forma eh, hay un espacio común que reúne a, a, estos, eh, a estos investigadores, a estos jóvenes investigadores, y es un espacio en el que mmm, vemos cómo se puede nutrir siempre una disciplina de la otra, o más que nutrir, cómo se, se necesitan eh, ambas disciplinas. Es decir, que siempre antes de hacer la historia de cualquier objeto de estudio es, creo yo, que es fundamental partir de una historiografía, de una concepción historiográfica, tener una noción historiográfica de la disciplina en la que estamos trabajando. Eh, porque si no hay una noción historiográfica, si no hay un conocimiento, una definición previa del objeto de estudio, entonces corremos el riesgo de trabajar sobre eh, algo que no sea sólido. Es decir, al final se van a desvanecer en el aire, eh, ese, ese, ese suelo, ese sólido que tengamos allí, al final va a, o puede desvanecerse fácilmente si no hay una definición eh, previa de mm, aquello que queremos mm, trabajar. Muchas veces ocurre que, eh, que se trabaja sobre cosas que creemos que están bien definidas, pero eh, que mm, tras una mm, búsqueda un poco más acuciosa, vemos que no siempre está del todo definido y que puede que, eh, que haya algún tipo de... De, sí, de debilidad conceptual en aquello que estamos trabajando. Ocurre mucho también que damos por asumidas, damos por verdaderas una serie de ideas y de conceptos que eh, tradicionalmente se han, eh, se, se han dicho y que se han sostenido y los tomamos y los repetimos de forma acrítica. Eh, entonces, eh, creo que la, el conocimiento historiográfico nos cura, nos, nos sirve, nos vacuna, palabra de moda, sobre, eh, so, sobre esa idea de, de al final eh, descubrir el, el agua tibia, como decimos en Venezuela, o descubrir el Mediterráneo, eh, como también, no sé cómo dicen en otros, en otros países, pero la idea creo que se entiende, es decir, de, de mm, volver sobre problemas que, que al final en realidad o ya están resueltos o son problemas que, que no tienen tanto alcance como quizás en un principio uno podría pensar. Eso en, en cuanto a la historia y la historiografía, eh, que creo yo que deben entonces ir siempre casadas. Eh, la tercera palabra es la, la idea del contacto, que eh, normalmente se, se, se habla de contacto lingüístico o de contacto entre lenguas, pero yo creo que contacto abarca una, mucho más, ¿verdad?, que, que eso, no solamente contacto, aparte de contacto lingüístico, el contacto de variedades lingüísticas, eh, porque muchas veces se piensa que contacto entre lenguas es solamente pues, en portugués y español o entre italiano y francés, pero eh, hay, hay también hay, hay otros tipos de contacto, de contacto entre distintos eh, fenómenos, entre distintas variedades. En este sentido, eh, creo que la, la idea del contacto es, es eh, también eh, fundamental y la idea de dialectología que eh, quizás es una de, de, esas, de las disciplinas más difíciles de, de definir, eh, y evidentemente los, los dialectólogos van a, a tener encuentros, eh, enfrentamientos con, otros, con otras disciplinas, porque claro, cada uno quiere que su disciplina tenga una entidad eh, epistemológicamente definida, etc., eh, pero, eh, es decir, mi idea es que la historia, la historiografía los contactos y la dialectología todo eso es historia de la lengua es decir eh, lo que hace un historiador de la lengua es todo eso, o por lo menos debe ser todo eso eso no quiere decir que un historiador de la lengua tenga que hacer mm, eh, todo eso a, a la vez porque sabemos que no, que no es físicamente posible que no, es, que no podemos lo que sí considero que es eh, importante es entender que la historia de la lengua, y esto lo dice Osterreicher, eh, es una eh, disciplina abarcadora de una serie de, de, de otras disciplinas, es decir, que no se puede entender la historia de una lengua sin, eh, sin otros elementos, sin otras disciplinas, sin otros contextos culturales eh, de otras disciplinas en fin, lingüísticos, pero no solamente lingüísticos, que, eh, que vamos a, a, a ver mencionaremos algunos aquí entonces creo que el trabajo de un historiador de la lengua va mucho más allá. Es decir, es esto que, en que ahora llaman interdisciplinariedad, que parece que es una cosa que se ha inventado ahora, pero que es lo que, hacía, lo que había siempre, ¿verdad? Es decir, Ramón Menéndez Pidal era la interdisciplinariedad. Entonces después hubo una hiperespecialización y ahora parece que otra vez hay que ser interdisciplinar. En fin, es una cosa un poco extraña. Pero... Eh, lo que hacía Menéndez Pidal pues, era interdisciplinariedad, eh, era comprender que la lengua es un asunto mucho más eh, complejo que, eh, que, que si una pues se transforma en otra cosa en el tiempo, que es el paso del latín al español. Es decir, que hay mucho más detrás de, de, todo, esta, de todo este escenario. ¿no? Eh, y entonces en ese sentido creo que, eh, que es importante abarcar todos estos, eh, todos estos elementos y todos estos aspectos. Y eh, entonces me interesaría, eh, siguiendo con esto, eh, hacer una diferencia entre mm, lo que es el estudio, lo que considero que es el estudio del español actual, frente a lo que es el estudio histórico. Es decir, eh, las diferencias que, eh, que por lo menos yo me he encontrado, eh, y tampoco, o sea, yo, yo no voy a decir aquí tampoco ninguna cosa nueva, o sea nada que no haya leído probablemente, eh, es decir, son cosas que están pues, en, en muchos autores, como en Coserio, y que, eh, por ejemplo, y otros, que es la idea de que el, eh, el estudio del español actual, eso que, que a veces erróneamente llaman lingüística sincrónica, eh, pero que, que no, o sea, la lingüística sincrónica no es necesariamente actual, ¿verdad? Eh, pero mm, eso que, se, que es el estudio actual de, de lo que hoy en día podemos... Eh, estudiar, por ejemplo, pues, cuáles son los, las palabras que se utilizan en determinado eh, país, por ejemplo, en, determinado, en determinada ciudad, etc. Frente a lo que es el estudio histórico de, eh, de una lengua. Es decir, eso que, eh, que hemos escuchado como historia de la lengua española o historia de la lengua francesa o de cualquier eh, otra lengua. Es decir, que eh, pareciera que no... Que las categorías sobre las que se trabaja no siempre son del todo eh, iguales. Esto salvando lo que ya decía eh, Coserio, ya que han estado hablando de Coserio y me decía de Soledad, salvando aquella idea tan lúcida de Coserio de que, de que sincronía y diacronía es un problema que está en el investigador y no en la lengua, como muchísimos otros problemas, por cierto, de la, de la lingüística. Casi todos los problemas de la lingüística están en los lingüistas y evidentemente no en los hablantes, ¿verdad? Somos los lingüistas los que muchas veces inventamos problemas que no existen en, la, en las lenguas. Y, y enredamos las cosas más de los que quizás realmente están. Pero eh, lo que yo he visto es que muchas veces las categorías sobre las que trabajamos no son las mismas. ¿Y a qué, y, y a qué me refiero con esto? A que en el estudio histórico de una lengua hay otras no quiero usar la palabra variables, pero hay otros elementos que, que intervienen, que quizás son mucho más, eh, eh, o, o abarcan o requieren de otras disciplinas en efecto para, eh, para poder mm, servirse de una explicación más completa, más coherente o más abarcadora. En este sentido, eh, tendría que empezar por la idea de, de eso tan comentado siempre entre si es español de América o español en América, eh, que es otro problema, yo recuerdo la primera vez que lo leí en el manual de, de, de Moreno de Alba, eh, donde él explicaba eso, creo que en la introducción, no sé, y, eh, y a partir de ahí pues hay una serie de, de, eh, de manuales y de libros que algunos dicen español de América, otros dicen español en América, de hecho el, la, el, el, el afiche, la, el aviso de este, de este seminario el seminario habla de español de América y el título de, de, de, de esto yo usaba español en América. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Pues no quiere decir nada del otro mundo. Es decir, eso no quiere decir que, eh, que no podamos leer un libro que diga otra cosa distinta a la que yo... Es decir, hay libros que dicen historia del español de América y son muy importantes, muy valiosos y, y eso no, no representa un mayor problema a simple vista, ¿verdad? Eh, es decir, eso no quiere decir que está necesariamente equivocado. Cuidado. Eh, ahora, lo que sí es importante es que podríamos pensar que ese cambio en esa preposición eh, plantea una definición o, o tiene un alcance que va mucho más allá de un simple cambio estilístico. Es decir, puede haber toda una, toda una perspectiva en torno a, la, a, a las lenguas detrás de, de ese cambio. Eh, y es que eh, si hablamos de español de América... Eh, podemos pensar en que hay algo propio de, hay algo que caracteriza a, hay algo que le pertenece a, y, eh, y que en principio vemos como una cosa, es decir, las cosas que nos pertenecen suelen ser, eh, mmm, como digo, mmm, no cambian, ¿verdad? O sea, las cosas que nos pertenecen no pueden cambiar porque entonces dejarían de pertenecernos. Eh, eh, si uno mmm, tiene un carro y lo, y lo pinta de otro color, pues tiene que cambiar los papeles de ese carro, porque el carro del otro color ya no nos pertenece, en teoría no nos pertenece. Eh, o sea, crea, crea un problema ahí. Eso quiere decir que la idea de algo que nos pertenece parece como inmutable. Eh, parece, ¿verdad? Entonces la, la idea de español de América quizás podría pensarse más en esa manera, de ahí cuando se habla, por ejemplo, de español de Venezuela, Estaríamos hablando de una serie de características que definen el español de Venezuela, algo llamado Venezuela, una entidad llamada Venezuela, y que hay una serie de características lingüísticas que forman parte de esa entidad. Eh, vamos a ver que el, eh, uno de los primeros problemas al que me voy a referir es precisamente a el de esa entidad. ¿Cuál es esa entidad sobre la que estamos partiendo o sobre la que estamos eh, tomando esos fenómenos lingüísticos determinados? ¿Qué diferencia hay cuando hablamos de español en América? Y quizás se va a entender mejor, un poco mejor, cuando mm, avance un poco más en la explicación de algo que plantea eh, Osterreicher, que es eh, en torno a, a, a una perspectiva de, en torno al estudio del lenguaje, que tiene que ver con los espacios comunicativos o con los espacios variacionales, es decir, eh, yo creo que la idea de hablar de un uso lingüístico o de la historia de una lengua en un lugar nos permite trabajar sobre una base quizás un poco más segura, eh, porque algo indudable, yo siempre le preguntaba a mis alumnos, ¿cuándo nace el español de América? Algo, si, si existe algo llamado español de América, ¿cuándo nace? Y eh, claro, ahí nos enfrentamos a una pregunta cuya respuesta o es muy complicada, o, eh, o sencillamente pues, no va a tener respuesta, o va a tener demasiadas respuestas. Sin embargo, la andadura del español en América tiene una fecha de comienzo. Es decir, eh, bueno, si, si aceptamos la tradición, ¿verdad? La, la, la, en fin, no, no, no vamos a entrar aquí en ese tema, pero, pero mm, eh, hay una fecha en la que eh, el español llega a un, a un espacio geográfico. Y a partir de ahí, pues podemos hacer con, con ese espacio eh, geográfico, que es un espacio comunicativo nuevo, pues podemos estudiarla de diversas maneras. En ese sentido, creo que nos permite mayor seguridad porque de lo que sí no tenemos duda es que, eh, bueno, como digo, siempre ¿verdad? Con, con, con el cuidado del caso, de que el 12 de octubre de 1492 el, la lengua española llegó a un territorio en el que antes no estaba. Eh, a, a una nueva geografía, a un nuevo espacio geográfico. Eso eh, eh, parece de momento indudable, entonces eh, eso, eso es algo con lo que sí podemos trabajar de forma mucho más segura. Eh, en ese sentido ya nuestra pregunta no sería eh, cuándo nace eso que llamamos español de América y que nos obligaría además a dar unas características de, de eso, sino simplemente tener la idea de que existe algo llamado español en América, de que se habló una lengua española en América, en, en una nueva geografía, y que tenía unas características determinadas. Esas características pueden ser mmm, con mayor variación, con menor variación, en fin, eso es algo que, mmm, que aunque no, lo, no se crea todavía, falta por, por estudiar eh, muchísimo. En este sentido, pues yo prefiero siempre hablar de español en América que de español de América. Y mmm, eh, con lo siguiente que voy a comentar, eh, voy a explicar además por qué. Eh, y, y tiene que ver con la idea precisamente de la entidad sobre la que estamos mm, trabajando, es decir, sobre la categoría en la que estamos enmarcando ese D. Eh, y es que estamos acostumbrados mm, normalmente, no solamente en, en historia de la lengua, estamos acostumbrados a mm, trabajar desde la perspectiva nacional. Es decir, la, la historia de las literaturas, la historia de la lengua, se hace pues, sobre la base de una concepción nacional, de las sociedades. Eh, es decir, existe, mmm, como existe Venezuela, entonces pensamos que siempre ha existido. Como existe eh, Colombia, pues pensamos que siempre ha existido y así. Y, eh, y pensamos que las fronteras eh, han sido pues, siempre más o menos iguales, cosa que evidentemente no, no, no es así. Eh, en ese sentido, hay una idea eh, muy eh, lúcida, como casi todas las de, las de Osterreicher. Él tiene un artículo que está publicado en la revista Lexis, eh, de, de Perú, eh, del año 2007. Creo que es el número 31, si no me equivoco, el volumen 31 de la revista. En, esa, en ese artículo, eh, Osterreicher habla sobre el manual de gramática histórica de Ramón Menéndez Pidal, y habla sobre... Eh, un concepto que es el de la teleología invertida. Eh, que es un, un concepto mmm, que creo yo que es muy importante para cuando vamos a estudiar historia de una lengua, de una variedad o de lo que sea. Eh, lo que plantea Osterreicher con la teleología invertida es que muchas veces, es mucho, como casi todos, Osterreicher es mucho más complejo de lo que yo voy a decir aquí, por supuesto. Eh, pero lo que viene a decir, eh, o lo que me interesa de lo que dice, es que Normalmente cuando asumimos una entidad eh, definida actualmente como por ejemplo Venezuela, pensamos que toda la historia de su lengua, de su gastronomía, de su geografía, de sus eventos políticos, de todo, tiende hacia un lugar que es ese presente y tiende hacia, hacia ese lugar que es como una especie de, de, de final. Eh, de manera que eh, siempre hacemos o estamos acostumbrados a estudiar el pasado eh, pues partiendo de, de, de, de lo que vemos en el presente, cosa que por otra parte es legítima, es decir, es legítimo hacer la historia del español en Venezuela, no, no, no es que sea una cosa que no se pueda ni se deba hacer. Lo que, el problema al que nos enfrentamos con esto es que corremos el riesgo de distorsionar elementos del pasado, porque eh, casi siempre cuando mm, ocurre esto de la teleología invertida, vamos buscando cosas, y el que busca siempre encuentra. Eh, y eso es un problema para los historiadores. Eh, es decir, mm, prácticamente cuando uno, cuando uno ve a los historiadores, uno se da cuenta de que siempre encuentran cosas, eh, y, a, a, y no siempre decimos lo que no encontramos. Eh, es decir, la, la historia también está hecha de todo aquello que, que no ocurrió o que ocurrió y desapareció demasiado pronto, por ejemplo. Entonces, si yo solamente voy a, a ubicar una serie de características actuales del español hablado en Venezuela y busco su historia, repito, algo absolutamente legítimo, válido, eh, científicamente válido, pero corro el riesgo que desde el punto de vista histórico me pierda cosas que quizás se quedaron en el pasado y desaparecieron o me pierda de algunos elementos que quizás formaron parte de otra manera diferente de eso que hoy en día es Venezuela. Y voy a explicar luego en qué sentido me refiero a esto. Eh, quiero decir con esto que, que esa idea de la teleología invertida lo que hace es pensar que todas las cosas tienden hacia un final y que en cierta forma están casi predestinadas, ¿verdad? Eh, por lo tanto, eh, por supuesto, claro, la, la palabra arepa, eh, que aparece desde el siglo XVI, eh, si no me equivoco, en, en, en algunas fuentes, pues, eh, claro, por supuesto que va a aparecer en Venezuela, porque se usa en, en la actual Venezuela. Eh, sin embargo, eh, la, lo que hay que preguntarse es si esa entidad que reconocemos como Venezuela siempre ha existido, si los hablantes siempre la han identificado como tal, si sus habitantes siempre se han identificado como tal, y en cierta manera, eh, es, es, en cierta manera es meterse en, eh, en, en, en los hablantes o ponerse de cierta forma en el lugar de los hablantes. Rocío Carabedo por ejemplo, tiene algunos trabajos sobre, eh, sobre este tipo de, de planteamientos muy, eh, muy lúcidos, maravillosos, de mm, qué pasa cuando un hablante, o sea, cómo ve el hablante su realidad histórica, geográfica, lingüística, de todo tipo. En este sentido, eh, hay que preguntarse entonces si eso que hoy en día es Venezuela siempre ha existido y si quizás no estaremos cometiendo un anacronismo y estaremos eh, distorsionando elementos de, del pasado que se quedan desfigurados de su contexto, esto que también llamaba eh, Osterreicher eh, la, la, la recontextualización, puede ser, no recuerdo ahora, de, de, de todos los fenómenos, es decir, que hay que ubicar en, en su contexto adecuado eh, lo que estamos, el, el proceso o el fenómeno que estamos estudiando. Y no solamente eh, partir de lo que ya sabemos. Es un poco lo que siempre digo yo con respecto al Quijote, ¿verdad? Es decir, hoy en día leemos el, eh, la primera parte del Quijote sabiendo que la segunda existe. Mm, pero, pero cuando en 1605 leyeron la primera parte del Quijote, los lectores no conocían la segunda. Eh, eso, eso cambia por completo la, la, la visión que tenemos de la lectura de un libro o, lo, o, o como hablantes lo que tenemos de un, de un fenómeno determinado si lo vemos en su, en, en su historia, en su devenir, en su, en su evolución histórica. Eh, dicho esto, hay otro concepto, van a pensar que solo hablo de Osterreicher, pero bueno, es que, eh, Osterreicher es, es, es un gran hombre por todas partes. Eh, Osterreicher plantea... Una, una perspectiva que a mí me, me parece también eh, que ayuda a entender muchos de estos asuntos, que está en, eh, en una conferencia plenaria que dio en el Congreso Internacional de Historia de la Lengua de Madrid del año 2003, eh, que se publicó en el año 2006, en las actas, y que eh, él llama la triple, la, eh, la triple historicidad del lenguaje. Y él plantea ahí eh, tres, eh, tres no, no voy a entrar aquí, esto, esto es complicadísimo, es un texto que hay que leer, yo lo leo constantemente porque es muy difícil de, de, de entender, son como nueve páginas, no sé, y son de una densidad tremenda, eh, y cada vez que lo leo aprendo cosas nuevas. Pero digamos que Osterreicher plantea tres tipos de, de historicidad en el lenguaje que, eh, que son los que vienen a configurar en cierta forma la arquitectura de, de, del estudio del lenguaje. Entonces hay por una parte eh, un primer tipo de historicidad que él llama historicidad cambio lingüístico, un segundo tipo de historicidad que él llama historicidad variación lingüística y un tercer tipo de historicidad que él llama historicidad diversidad lingüística. Eh, él plantea, para decirlo de forma muy groseramente limitada, que la historicidad cambio lingüístico es lo que, eh, lo que normalmente conoceríamos como la diacronía de los fenómenos, que a veces, muchas veces, se confunde la diacronía con la historia, que no, no, no siempre son necesariamente lo mismo. Eh, la diacronía de, de un fenómeno la, es lo que podemos ver, por ejemplo, en el manual de gramática histórica de Menéndez Pidal. Fíjense que si, si estaba claro esto, que Menéndez Pidal hace un manual de gramática histórica, que es lo que Osterreicher llamaría creo yo, creo yo, ¿verdad? Esto se me puede corregir, pero creo yo, la eh, historicidad cambio lingüístico, es decir, la sucesión de fenómenos, como un fenómeno puede cambiar en otro, y, y que es algo que ocurre en un nivel de la abstracción. Es decir, cuando decimos que, que una oclusiva sorda, sonoriza, del latín al español, este tipo de, de fenómenos, lo que estamos haciendo es una simplificación esquemática de un fenómeno que es mucho más complejo. Entonces, el cambio lingüístico es quizás lo que podríamos llamar el cambio interno, ¿verdad? la historia interna, lo que es la gramática histórica. Pero fíjense que Menéndez Pidal tenía esto tan claro que aparte de hacer un manual de gramática histórica, eh, también piensa en hacer una historia de la lengua española. Es decir, que él tiene muy claro que una cosa es la gramática histórica y otra cosa es la historia. La historia, como sabemos, nunca llegó a terminarla, pero la tenía ya planeada desde 1901 y el manual de gramática es de 1904 la primera edición, o sea que eh, tenía en su cabeza las, las dos mm, vías del, del problema la historia, eh, vamos a ver que es un asunto que es mucho más amplio la historia de una lengua y entonces Osterreicher plantea que además del, del cambio gramatical propiamente dicho, que puede ser, bueno cambio fonético, es decir, los cambios diacrónicos, eh, es lo que vemos por ejemplo en la gramaticalización, esa cadena de gramaticalización famosa de los perfectos nos dice cómo han cambiado los perfectos en el tiempo, pero no nos dicen cuándo, no nos dice, eh, no nos dice de qué manera ha ocurrido eso. Eh, por otra parte, tampoco es, es ninguna novedad, es lo que en la lingüística románica de toda la vida se ha llamado eh, pues la, la, la cronología absoluta frente a la cronología relativa. Eh, razón por la cual insisto en que hay siempre que leer a, la, a los clásicos de la lingüística románica, cosa que Soledad Chávez conoce mejor que nadie. Entonces, aparte de ese cambio, que es puramente, no quiero decir matemático, pero que es un cambio esquemático, existe también lo que Osterreicher llama, en segundo lugar, la historicidad variación, que tiene que ver ya con los usos de, de la lengua en un contexto variacional específico y en unos usos pragmáticos específicos, que eh, va mucho más allá de lo que es la gramática histórica en sí, y que plantea distintas relaciones dentro de, de esa, eh, del funcionamiento de una, de una lengua o de una variedad. Mientras que en tercer lugar estaría la historicidad diversidad lingüística, que es lo que él llama, él, él dice que, que mientras la variación sería interna, la diversidad sería externa, es decir, lo que opone eh, una lengua a, a otras eh, lenguas o a otros espacios eh, distintos, por ejemplo él plantea que en la lingüística románica las diferencias entre las lenguas románicas por ejemplo, sería un asunto entre historicidad, diversidad, lingüística quizás es, eh, si no me equivoco y si no entiendo mal, a o ser Reiger quizás es lo que ocurre, por ejemplo, con la tipología lingüística es decir, los estudios de tipología de lingüística a veces echamos eh, en falta en los estudios de tipología de, de que abstraen demasiado la lengua y de que, claro, toman ejemplos de, de las gramáticas, etcétera, pero que cuando uno ve, es decir, siempre, casi siempre que uno ve ejemplos del español en las estudios de tipología, dice, pero yo no conozco eso, ¿verdad? Eso no, yo no digo eso. Eh, porque, claro, hay como una especie de abstracción que, claro, se corre el riesgo de que tenga mayor o menor alcance dentro de una lengua de una variedad específica. Pero digamos que opone ya en un, como en un nivel externo a, a ese propio espacio interno de variación, eh, lo pone frente a otros eh, elementos. Yo creo que esos tres elementos, al menos, y quizás eh, algunos otros, eh, son los que constituirían en principio lo que podríamos entender como historia de la lengua. Y Osterreicher va un paso más allá que es el que me interesa a mí para ir entonces, eh, porque están diciendo, bueno, este está hablando de otras cosas y no, no llega a Venezuela. No, al Creo contrario, no, no, te estás, dan, estás dando una cátedra maravillosa a tal punto que para la publicación posterior tú tienes que hacer el estudio preliminar, porque esto es clave lo que estás diciendo. Así que dale nomás, dale. Yo sigo, yo sigo y cualquier cosa dale, te dale. Me Osterreicher, más allá de eso, plantea que claro, al final una historia de la lengua, eh, en realidad casi siempre lo que conocemos como historia de la lengua no es sino una simplificación de un asunto que es mucho más complejo. Y entonces él plantea eh, la idea de, eh, de que lo que en realidad podemos historiar es un espacio comunicativo. Y un espacio comunicativo puede ser muchas cosas, ¿verdad? Es decir, un espacio comunicativo, ese es un estudio, por ejemplo, de eh, pues, léxico disponible en hablantes del de colegio tal de Caracas. Eso es un espacio comunicativo. Eh, y luego puede haber, pues también está el habla culta de Caracas, y luego está el habla de Venezuela, y luego está el español de América, y luego está la historia de la lengua española. Y ya terminamos en la historia de las lenguas románicas, y si nos vamos, pues... ¿Quién sabe? Es decir, que mmm, lo, lo, un espacio comunicativo puede tener mmm, una mmm, diversidad eh, de, eh, de límites, por decirlo así, que hace que, eh, que muchas veces eso no necesariamente coincida, sobre todo desde el punto de vista histórico, con una nación. Es decir, con eso que llamamos Venezuela. Entonces, mmm, Venezuela, desde el punto de vista sincrónico desde el punto de vista sincrónico actual podríamos entenderlo como un espacio comunicativo, es decir, un país puede ser un espacio comunicativo en efecto, y se puede comparar con otras variedades cosa que Osterreicher incluye por cierto en el segundo tipo, ¿verdad? en el de variación lingüística ¿no? yo puedo comparar eh, el español hablado en Venezuela con el español hablado en Perú o también otra cosa que se hace mmm, comúnmente pues, con español en México, en España, etc. Ahora eso desde el punto de vista histórico plantea otros problemas, es decir, si uno revisa la, la, precisamente todo la, el conocimiento historiográfico que hay sobre, sobre el, estudio, el estudio del español, va a ver que no, no todo siempre se hace desde la misma perspectiva. Eh, pienso, por ejemplo, en los estudios históricos eh, como el de Beatriz Fontanela eh, sobre, sobre el español bonaerense, eh, que habla, es decir, el, el título es revelador, es el español bonaerense, habla de Buenos Aires, eh, o, o lo que hizo Elena Rojas en 1985 sobre Tucumán, o lo que se ha hecho sobre, en fin, sobre, otras, sobre otras regiones. Eh, esto no, no siempre se ha hecho de esta manera, sino que muchas veces se parte de una realidad nacional, es decir, del español hablado en Argentina, o del español hablado en Chile, o del español hablado en Perú, etc. Eh, desde el punto de vista histórico, esto plantea algunos problemas, que eh, normalmente, eh, cuando investigamos, hacemos una investigación, desde el punto de vista histórico, pues eh, nos encontramos con, con una serie de problemas, que, eh, y es cuando vemos que quizás no todas las categorías a las que estamos acostumbrados se pueden aplicar eh, o funcionan desde el punto de vista histórico de a todas las que estamos acostumbrados a usar para el español actual. Es decir, que eh, eso que llamamos español hablado en Venezuela, por supuesto que yo lo puedo llevar hacia el pasado, eso es legítimo, yo puedo hacer la historia de la palabra arepa, eh, de la palabra, ¿verdad? No, no de la comida, eso ya es otra cosa. Eh, yo puedo hacer la historia de, de cualquier palabra eh, o de cualquier fenómeno morfosintáctico eh, y puedo llevarlo a ver hasta dónde, hasta dónde me llega en el pasado. Eso es, eh, es válido y es legítimo, eh, pero digo que hay una serie de elementos que nos vamos a perder ahí. Por lo tanto, eh, lo que eh, yo creo que es la, la mejor manera es hacerlo al revés, ¿no? es decir, es eh, ir desde el pasado hasta, eh, hasta el presente, eh, cosa que parece como bastante, bastante obvia, pero que quizás no siempre se, ha, se hace así, y, eh, e incluso desde las propias categorías sobre las que trabajamos. Y por eso vuelvo a lo del nombre, de que a veces parece que el nombre sobre el que trabajamos, cuando hablamos, por ejemplo, de historia del español de Venezuela, pensamos que, pues que, que abarca una serie de fenómenos, y no sé yo si siempre se está eh, claro o siempre se está consciente, o se es consciente, eh, como dicen en otras variedades, de que um, hay eh, una serie de factores en, eh, que quizás hay que mm, cuestionarse o hay que plantearse cuando lo hacemos desde el punto de vista histórico. Yo he, eh, he pensado en algunos de estos de estos problemas y eh, repito, casi todas las cosas que yo he dicho aquí pues son, es decir, eh, están en, en son recolecciones de la bibliografía, son cosas que, que he ido eh, leyendo, pensando, eh, conversando con mis maestros, en fin, que es una que es algo que mm, es decir, que leyendo, eh, se puede leer esto en muchos de estos autores, ¿no? Por eso no bueno, voy a ir mencionando quizás algunos. Eh, el primer problema que, al que me quería referir es el problema de la periodización, eh, que bueno es, un, eh, es algo sobre lo que se ha trabajado en los últimos lustros con bastante eh, profundidad o menor, menor profundidad, y que... Eh, y que plantea, pues como sabemos, una serie de, de problemas desde, desde, los, desde aquellas de Enrique Jureña o la, los problemas de periodización, bueno, de guitarte sobre todo, eh, en fin, y otros que eh, han venido a, a, a plantear problemas cuando uno entra quizás más en profundidad en algunos de los problemas con los que se encuentra en la historia del español americano. Hay una serie de, de, de asuntos que empiezan a... a, a no, a no entrar en consonancia con, con esas eh, categorías de periodización. La periodización, como sabemos, es un asunto arbitrario, eh, pero no por ello menos necesario, acuérdense de aquello de si es necesario cortar la historia en trozos, ¿verdad? Eh, en que, en que se proponía para, para la historia medieval, ¿no? Eh, y a veces pues, cortar la historia en trozos funciona muy bien y es muy útil, eh, sin embargo, también es importante entender que la periodización no es una especie de carta que nos sirve para todo, eh, y de que, eh, evidentemente, en la medida en que más, vamos hacia, más profundizamos, más complicaciones presenta. Eh, ¿Cuál es el periodo de orígenes, por ejemplo, de, eh, del español en América? Eh, ¿Es el que planteaba Guitarte que llegaba hasta 1519 o 31 con las conquistas de México y Perú? ¿O... O, ¿O cuál es? ¿Solamente abarca las Antillas? ¿O incluye otros lugares? Eh, en fin, eh, es, son problemas que se, que se plantean. Luego, ¿la periodización está basada en qué? ¿Está basada en asuntos extralingüísticos? ¿La independencia? ¿El periodo colonial? ¿O está basada en, en problemas lingüísticos? Si está basada en fenómenos lingüísticos, ¿cuáles? ¿Y por qué? Esos y no otros. Es decir, ¿por qué yo puedo tomar uno, dos, tres o cuatro fenómenos que cambian para decidir que, un, que, que cambia una época si quizás 27 permanecen inalterados? Estoy, poniendo, estoy inventando, ¿verdad? No, no, no, es, no es un número real, ¿verdad? Es decir, estoy poniendo un ejemplo inventado. Eh, es decir que eh, la, la periodización es algo que hay siempre que quizás tomar un, un poco de pinza y que... Eh, que verlo también en su contexto, repito, es una, es una herramienta metodológica que funciona para entender ciertos asuntos y que ayuda a un historiador a comprender los fenómenos quizás eh, de, de, de manera más adecuada, mm, pero que es algo que hay que plantearse siempre eh, o, o cuestionar sobre qué criterios estamos haciendo esa, eh, esa periodización. Eh, porque quizás también vamos a observar que en el caso americano, eh, la periodización pasa por entender eh, algo que no es lingüístico en principio, que tiene que ver con los procesos de conquista eh, de, del continente. Es decir, no todos los procesos fueron iguales, no en todos los lugares ocurrieron procesos similares, eh, no, en to, no en todos los lugares eh, hubo el mismo tipo de resistencia, eh, es decir, en algunos hubo más, en otros menos, en otros ninguna, eh, en otros no, no lograron penetrar hasta el siglo XVIII, casi XIX. Es decir, que, eh, que la difusión de la lengua española por, eh, por América eh, no es una cosa que mm, llegó y, y se quedó ya para siempre instalado en 1492. Por lo tanto, había, habría también que pensar si ese periodo de orígenes, eh, eh, desde el punto de vista cronológico, pues hasta, hasta, hasta cuándo realmente eh, abarca. Eh, porque entonces hay que preguntarse si esos orígenes son los orígenes de qué. Si son los orígenes de todo el español eh, que se habla en América, entonces ya entenderíamos que existe algo, una entidad llamada español de América. Es decir, hay, hay, hay algo que fue origen de una cosa que se produjo después eh, y que debería tener más o menos las mismas características. Esto, eh, esto es lo que nos lleva a la idea de que, como, de que ocurrió como si hubiese sido un solo viaje, ¿no? Eh, cuando sabemos que pues no hubo un solo viaje, siguió eh, ¿sí? siguió habiendo viajes, y hubo, hubo viajes aparte del primero, eh, constantemente y eh, a lo largo de todo el periodo hispánico y por lo tanto no hubo una oleada de, eh, de, de primeros habitantes o de, de habitantes, sino que hubo muchas eh, que además luego se van mezclando. En fin, es un proceso demográfico histórico, muy complejo, que tiene unas implicaciones, por supuesto, lingüísticas. Entonces, en este sentido, no es lo mismo el proceso que se da en la isla de la Española que el proceso que se da en el río de la Plata, o que el proceso que se da, en incluso muy cerca del río de la Plata, todo el proceso que se da en el norte de la actual Argentina, es decir, de lo que era la antigua audiencia de Charcas. Por lo tanto, lo que habría que, que definir ahí es cuáles son esos espacios en los que estamos trabajando, de los que estamos partiendo. Y ahí paso al segundo problema, que es el problema geográfico. No tiene por qué llamarse así, ¿verdad? Un simple. Decirlo. El problema geográfico plantea eh, otros eh, asuntos. En primer lugar, de nuevo, el tema de los orígenes. Porque cuando leemos buena parte de la bibliografía, no siempre queda claro si por orígenes entendemos un período o unos lugares. Es decir, los orígenes son las Antillas o los orígenes son una época. Si son una época, incluye también las costas de México, eh, es decir, de la Nueva España, o incluye también Castilla del Oro, parte de la actual Centroamérica, Panamá, Nicaragua, etcétera, Colombia. Es decir, que eh, bueno Y por supuesto parte de la costa eh, de lo que es actualmente Colombia y Venezuela. Eh, es decir, que también hay, hay una mezcla o, o una um, confusión entre lo cronológico y lo geográfico, lo espacial, que, eh, que es importante eh, tomar en cuenta. Eh, en segundo lugar, esa idea que acabo de denunciar antes de sobre qué espacio comunicativo estamos trabajando. Entonces, aquí es donde llego a la idea de que trabajar sobre ese espacio comunicativo llamado Venezuela, si lo hago desde el punto de vista histórico, corro el riesgo de perder cosas o de distorsionar algunas cosas que me encuentre. Y, eh, y esto tiene que ver con un asunto puramente geográfico. Eh, es decir, yo... Eh, yo cuando estaba haciendo mi tesis tuve la suerte de, de estar en la, en la residencia de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos eh, y fui al Archivo de Indias en Sevilla a, a buscar documentos y, y, y me estaba alojando en la Escuela de Estudios Hispanoamericanos eh, y, eh, del CSIC y con un, conversando con un conjunto de historiadores, ellos me hicieron ver esto, algo que quizás en un principio yo no había pensado. Y, y claro, ahí, me di, ahí fue cuando me di cuenta de que la realidad, las realidades nacionales no servían para estudiar los orígenes del español en América. Y de que, eh, por ejemplo, eh, eh, los orígenes del español eh, en Asunción no eran español orígenes del español en Paraguay, sino del Río de la Plata. Eh, y entonces, cuando fui a ver la documentación, pues eh, entendí más o menos cómo era esa dinámica social, que es, eh, política, administrativa, militar... Eh, o bueno, si se quiere llamar así, que, que, que había en esa, en esa región durante el siglo XVI. Entonces, eh, ese espacio comunicativo que hoy en día es la nación venezolana, eh, si la llevamos al pasado, quizás no es del todo mm, adecuada. ¿Por qué? Porque muchos de los fenómenos que podemos encontrar eh, estaban mucho antes de que existiera Venezuela y mucho antes de que existiera Colombia, que es más o menos lo mismo que ocurre con nuestra querida Arepa. Es decir, eh, eh, la arepa se comía en, en, en todo ese amplio territorio mucho antes de que decidiésemos eh, poner una, una frontera, eh, iba a decir artificial, pero bueno, todas las fronteras son más o menos artificiales, ¿verdad? Las de este tipo. Entonces, eh, en este sentido, mm, la, las fronteras no necesariamente marcan una, una, una diferencia. No solamente... Eh, ocurre en este, en este caso, sino que cuando vamos hacia el pasado, vemos que quizás la forma de, eh, de entender esa realidad era muy distinta a la que eh, había eh, hoy. Eh, y en ese sentido yo tenía un enlace no sé si funciona, voy a probar de, de poner en el chat eh, ese enlace, eh, me pueden decir si funciona. Eh, en teoría, eso debería llevarlos a un mapa. Perfecto, funciona. Eh, sí. Pues ese, ese mapa, eh, no, no, lo, no lo he puesto yo directamente por un tema de derechos, en fin, eh, pero bueno, ahí ustedes lo están accediendo directamente. Yo lo estoy poniendo aquí también para ver. Ese mapa es de 1629. y Ese mapa nos permite ver, es maravilloso, ¿verdad? Como todos los mapas antiguos, los mapas imaginados siempre son más bonitos que los reales. Eh, este mapa nos muestra en cierta forma cómo pensaban que era eh, esa, esa realidad geográfica que eh, vemos eh, como con una especie de mayor continuidad entre lo que hoy en día es Colombia y Venezuela de lo que quizás... Eh, podemos pensar hoy. Es decir, eh, hay como una especie de continuidad quizás más eh, marcada de lo que hoy en día eh, podríamos pensar. Eh, no había una diferencia administrativa, la había, ya voy a, a mencionarla, pero eh, geográficamente se pensaba, lo que ellos pensaban es que era eh, en cierta forma eh, pues casi como más apretado todo, como más cercano. Eh, que es algo que mm, a los lectores de hoy a veces nos, nos asombra si cuando uno lee en los documentos eh, antiguos que la gente decía pues estoy en Caracas y voy a ir un momento a Quito pero ¿cómo es que vas a Quito? es decir, hoy en día no se puede llegar de Caracas a Quito eh, ¿cómo hacían para llegar en el siglo XVI de Caracas a Quito? pues iban y volvían y se tardaban mil años pero iban y volvían y la idea que tenían de ese viaje eh, Sabían que era, que era complicado, hacían testamento muchas veces antes de salir y demás, pero, pero lo que observamos es que eh, mentalmente había como una cercanía quizás entre, entre muchos de estos lugares que, eh, que, que la daba también probablemente el no conocer el mapa real, ¿verdad? El, el no entender, o sea, había un concepto del tiempo de viaje muy diferente. Y eso lo vemos también sobre todo, y es algo que a mí, en este, por eso puse este mapa, en realidad, porque lo que más me llamó la atención de este mapa... Es la, eh, la cercanía que hay con la española. Es decir, eh, la española no está ahí. ¿verdad? Está, está, o sea, si vemos un mapa, hasta, creo que está un poco más arriba. Pero la idea que hay en este mapa es de que la española está aquí muy cerca. Es una cosa que está aquí muy cerca, cosa que era muy importante que estuviera cerca porque era de la audiencia de Santo Domingo, de donde dependían la mayoría de esos territorios. Algunos otros dependían de la audiencia de Santa Fe, eh, de Bogotá, pero eh, la mayoría dependía de Santo Domingo. Entonces, eh, en este mapa, en cierta forma, está esa idea de que, bueno, te estamos viendo, ¿verdad? Eh, estamos cerca. Y de que, en realidad, y esto lo ve uno en, los, en muchos documentos, que la gente iba a Santo Domingo y volvía como cualquier cosa. Eh, es decir, agarraban una canoa, un barco, iban, volvían, era una cosa como relativamente normal, o, o común, habitual. Entonces, eh, me llama la atención esa cercanía, porque esa cercanía que tiene la española, me hace pensar a mí de, de cuál eran, cuál eran, cuáles eran los límites de, spa, de, de los espacios comunicativos del siglo XVI o del siglo XVII. Es decir, eh, si, si hablamos de la provincia de Venezuela, que no es Venezuela, ¿verdad? De la provincia de Venezuela y de sus límites, eh, vemos que la relación que tenía con la española era bastante, eh, como bastante cercana, obviamente, porque de ahí dependían, eh, o sea, dependían de la audiencia de, de Santo Domingo. Eh, vemos entonces que geográficamente, espacialmente, mentalmente, parece que esa comunidad quizás podía, quizás, ¿verdad? Todo esto es una especulación. Ustedes saben que la historia de la lengua es la más literaria de las disciplinas lingüísticas. Y, eh, en fin, muchas cosas siempre son pues, una, una especulación. Eh, por eso es mi favorita también, ¿verdad? Eh, cuando, esta, es un proceso de imaginación que, en verdad, es el que hacemos de cómo era ese espacio eh, comunicativo. Luego vamos a ver que podemos tener ciertas, que podemos ver alguna certeza, más allá de lo que comento aquí un poco así, de esta manera, pero por supuesto que tenemos, luego podemos encontrar algunas certezas. Para eso está la documentación y hay, y hay y otros métodos, ¿verdad? Pero a lo que me refiero es que a, a que ese espacio comunicativo de la República de Venezuela, eh, evidentemente, tiene una históricamente otros matices y tiene otras, eh, otras realidades que, eh, que no calzan si yo lo pienso simplemente así. El segundo ejemplo eh, que, eh, que voy a, lo voy a comentar es, está en la Historia coreográfica de la Nueva Andalucía del padre Fray Antonio Caulín. Es una, eh, es una obra, es, es, esa obra está eh, digitalizada o facsimilar, no sé, en... La Biblioteca Digital Hispánica de la Biblioteca Nacional de España. Pueden entrar, si ponen caulín, la van a, eh, a encontrar sin problemas. Estoy intentando ponerla en el chat, a ver si funciona. Kaulín. Eh, en, en el primer capítulo de esta obra, de 1779, es decir, estamos hablando eh, ya mm, posterior a la creación de la Capitanía General de 1777, que muchos piensan como el origen de, de, de lo que actualmente es Venezuela, y de hecho fue el origen del territorio de la República. Eh, pero fíjense que esta obra, la, la historia coreográfica de la Nueva Andalucía y de las provincias de Cumaná, Guayana y el Orinoco, eh, que es de 1779, plantea o, o explícitamente muestra en su primer capítulo, hace la diferencia entre la provincia de Venezuela y la nueva Andalucía, y la provincia de la nueva Andalucía. Y dice, bueno, de eso no me voy a, en eso no me voy a meter yo porque ya eso lo mencionó José de Oviedo y Baños en, en la historia de la conquista y población de la provincia de Venezuela, que es de 1723, creo. Es decir, que eh, hay una clara diferenciación de que una cosa es la provincia de Venezuela y otra cosa es la, la provincia de la Nueva Andalucía, que ya en ese entonces eh, tenía separada la provincia de Guayana eh, y del Orinoco, como la llama él ahí. Entonces, esto lo que nos muestra es que eh, en, en la mentalidad de la época, eh, eso que llamamos Venezuela evidentemente pues, no existe tal y como lo, eh, tal y como lo, lo, lo vemos hoy en día. Si hacemos la historia partiendo de la actualidad, nos vamos a perder una serie de, de fenómenos y de cosas que quizás valdría la pena eh, mm, revisar. Por ejemplo, nos perderíamos algo tan interesante, tan maravilloso como es la historia de la lengua española en la provincia de Trinidad y Guayana. Es decir, nadie se le ocurriría incluir a Trinidad en una historia de, de, eh, de Venezuela, eh, no sé si recientemente se ha hecho bueno en los libros de historia de Venezuela por supuesto que en los buenos aparece, claro que sí eh, pero lo que quiero decir es que nunca pensaríamos que Trinidad forma parte de es del espacio comunicativo de la lengua española eh, de, de esos territorios pero, eh, pero lo fue hasta el siglo XVIII y tuvo una importancia eh, tremenda a finales del siglo XVI eh, porque fue a partir de ahí eh, desde donde se hicieron muchos de los de las entradas en el Orinoco, que también partieron de, de, desde lo que hoy en día es Colombia. Y, y una de las cosas más interesantes la, eh, que yo me encontré es que todo ese arco que va por debajo, que sostiene, digamos, eh, la actual Venezuela, que va desde Trinidad hasta, digamos, y hasta los Andes, pertenecía a la audiencia de Santa Fe. Es decir, que, que rodeaba a, a toda una zona que pertenecía a la audiencia de Santo Domingo y que por lo tanto... Eh, bueno, de, y había, por supuesto, eh, problemas tremendos entre los gobernadores de una y otra, porque los dos hobbies a los que yo me refería antes de los hispanoamericanos son de larga data, es decir, no, no es una cosa que, que hemos inventado con las independencias. Eh, de manera que ya se peleaban los gobernadores sobre quién se va a quedar con el Orinoco, eh, todos se, iba a decir que todos se querían, pero todavía todos se quieren quedar con el Orinoco. Y, eh, y por lo tanto, eh, había un conflicto entre los gobernadores de una región y de otra. Y todo esto que tiene que ver con, con, con la lengua, pues esa es la gran pregunta. Eh, es decir, hay todo, todo un, un problema, que, que es lo que yo apenas estoy aquí denunciando, eh, que nos m, dibuja una realidad muy distinta a lo que podemos entender como la, sencillamente la República de Venezuela. Estamos hablando de espacios comunicativos, de espacios variacionales. Además, cada uno en contacto con más o con menos lenguas indígenas, con más o con menos lenguas eh, románicas o no románicas. Eh, es decir, estaba lleno de holandeses todos los días, ¿verdad? Eh, a cada rato. Eh, en los documentos cuentan cómo a las salinas de Araya llegaban los holandeses a recoger sal todos los días como si nada. Eh, eh, y no había manera de, de, de atajarlos, ¿verdad? Eh, entonces, mmm, vemos que es una realidad mucho más compleja y que evidentemente eh, abarca, eh, por supuesto, lo que es el actual territorio colombiano, parte del territorio brasileño, eh, en fin, eh, hacia el esequivo ni hablar, es decir, que estamos hablando de una realidad eh, que, eh, que es mucho más, eh, más compleja, de la misma forma que habría que, que pensar también eh, por ejemplo, ¿qué relaciones habría entre, eh, entre Canarias también y, y las islas, eh, entre, entre Margarita y Cubagua pero sobre todo entre, la, la, entre Margarita, porque Cuba desapareció muy pronto? Pero habría que ver también a, a, hasta qué punto mm, Canarias no conformaba un espacio comunicativo quizás inadvertido, eh, a, a, a, es decir, quizás no pertenecía o no había una relación más cercana con las islas de lo que podía haber con otras eh, regiones o con, o con la misma península. Sí. Y, y pienso, por ejemplo, hay un libro magnífico, que es el de, el de Pierre Chauny, sobre Sevilla y las, la conquista y las islas, bueno, no me acuerdo. Eh, ahora lo tengo por aquí. Pero eh, sí, eh, es, un, es un libro que a mí me, me, me dio eh, muchas, eh, muchas luces, eh, cuya lectura me, me, me sugirió para mi tesis el doctor Rolf Eberens, eh, y, y que fue para mí realmente luminoso, porque me ayudó a entender... ¿Cómo era el funcionamiento, la comunicación? Si no entendemos cómo era la comunicación en el siglo XVI, pues nos vamos a perder de muchas cosas. Y nos vamos a perder quizás de la relación tan estrecha que podía haber entre Trinidad y el resto del, del continente, o que esa frontera que hoy separa Colombia y Venezuela no era tal, y que incluso hoy en día lingüísticamente no es, no es tal, eh, y que evidentemente tampoco esa realidad que hoy en día entendemos como, como Venezuela pues no es una sola, no es única tampoco hoy en día existe el español de Venezuela, sino que evidentemente hay como en todo, es un estado de variación en el que hay múltiples, eh, eh, en fin, variedades de todo tipo, diastráticas, de de fásicas, en fin, de, de, de todas las formas posibles, y diatópicas, por supuesto. Eh, entonces, yo creo que quizás el, ese problema de la geografía es quizás uno de los más eh, importantes porque es el que nos hace entender quizás mejor y ubicar en su contexto mejor lo que podemos encontrar en las fuentes. Y eso es lo que nos, no nos debe llevar a confusión, por ejemplo, cuando encontramos, eh, si uno revisa la documentación, por ejemplo, de Jujuy, eh, pues se va a dar cuenta de que hay una serie de elementos propios del español andino o que quizás tienen más que ver con lo que hoy en día pensaríamos como Bolivia, de la misma forma que si uno estudia el español andino-venezolano, puede encontrar cosas más parecidas con el de Quito que con el de Caracas. Eh, entonces, eh, en este sentido, eh, hay que ubicar correctamente, bueno, correctamente, es la palabra horrible, hay que ubicar de, de forma, eh, o comprende, intentar comprender en su contexto estos fenómenos, eh, y, y evidentemente esto requiere... Eh, conocer la historia y conocer la geografía, la, las divisiones administrativas y cómo se fue gestando eh, un, un, un continente que está como en constante gestación, ¿verdad? Y no se termina de gestar nunca, pero eh, un, un continente que, ha, que fue gestándose durante muchísimo tiempo y que no fue cosa de un día, que no, que no se creó en santo domingo una tarde, sino que mm, fue mm, desarrollándose de muchas formas eh, diversas. Eh, cierro este, este segundo problema que es el geográfico y paso al tercer problema, que sería el problema de los niveles lingüísticos, eh, que tiene que ver con todo esto que investigamos y que buscamos, lo hacemos sobre qué fenómenos, cuáles son los asuntos que buscamos. Eh, tradicionalmente se ha trabajado mucho sobre el léxico, en efecto, es decir, eh, y estamos muy acostumbrados a hacer... Eh, bueno, divisiones de repente eh, con respecto al léxico y sobre todo de forma impresionista, ¿verdad? A eh, mí me encanta cuando en las redes sociales, en Twitter, bueno, ¿quiénes dicen palta? ¿quiénes dicen aguacate? ¿quiénes dicen tal? Eh, ¿quiénes dicen esto? ¿quiénes dicen aquello? Eh, porque ahí uno se, eh, se da cuenta de, eh, muchas veces, de que, es la, que yo creo que es la maravilla de América, ¿verdad? De lo diferentes que somos y de lo iguales que somos, es una paradoja extraordinaria. Porque no nos parecemos en nada y nos parecemos en todo. Entonces es una cosa rarísima, genial. Y en el léxico eso se ve evidentemente de forma muy clara. Y entonces, claro, el léxico es lo que tradicionalmente se, se estudiaba desde el siglo XIX. Lo que más estudiaban los puristas era eso. Eh, y entonces, bueno, las etipologías y tal, y estas palabras, y los barbarismos, eso no se dice. Entonces eso, por supuesto, tuvo tu una gran eh, tradición que ha hecho que el léxico sea un, eh, una, eh, uno de los niveles quizás más estudiados. Eh, pero quizás uno de los que ha tenido, o, o lo que yo he llamado el nivel más tramposo, que es el nivel fonético-fonológico o el nivel fónico, eh, que es el que ha llevado a más teorizaciones en el caso de América, en, por ejemplo en el caso de los orígenes, con el tema del andalucismo, de la coine, etc., que ha llevado a, a, a muchas veces a a veces a confusiones, a veces a, a, a distorsiones no deliberadas, pero mmm, vemos que se toman unos fenómenos, no es que se tomen deliberadamente, es decir, en el sentido de que no se toman a propósito para falsear los datos, sino que eh, pertenecen también a una tradición y por eso insisto en lo de la historiografía, de que si uno no conoce en, en qué marco historiográfico se ha, se ha estudiado un problema, no, quizás se pierde de algunas cosas y critica una, uh, un artículo publicado en 1921 pensando que, que simplemente está mal, cuando lo que hay es que leerlo en su contexto. Yo creo que siempre lo, lo, esos grandes clásicos hay que releerlos constantemente porque son clásicos, como todo clásico, se actualiza una vez que uno lo lee, ¿no? Entonces, o sea, los grandes textos siempre han sido escritos hoy, ¿no? Eh, Amado Alonso siempre escribe esta tarde siempre escribió esta tarde y Pedro Enrique Jureña y, y aunque a, digan datos que quizás pensamos que están equivocados pues esos datos no, mmm, podemos releerlos de otra manera hoy en día entonces eh, en el caso del nivel fónico que es lo que en que Quitarte llamaba el caballito de batalla de la teoría andalucista eh, vemos que se tomó el ceseo como el gran fenómeno es decir el ceseo sirvió para hacer distribuciones cronológicas, distribuciones geográficas para teorizar sobre el andalucismo, para teorizar sobre el andalucismo sobre lo que tú quisieras, el ceseo te servía. Eh, y, y claro, estamos hablando de un fenómeno. ¿Qué ocurre cuando nos vamos a otros fenómenos? No solamente del nivel fónico, en la medida en que históricamente podemos estudiarlos, sino que además nos vamos al nivel morfosintáctico, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre en el caso del nivel morfosintáctico? Eh, cuando eh, buscamos en, eh, en los, también como muy bien dice la doctora Rita Jaimes, eh, a, a quien no puedo dejar, eh, yo, yo lo siento y tengo que hacer este paréntesis para decir que yo eh, he admirado a Rita Jaimes, la profesora Rita Jaimes, de que yo era un estudiante y de que eh, es un honor y un reto que ella esté aquí eh, no, no. Pero bueno estaba temblando yo pensando que iba a estar aquí la doctora Rita Jaime eh, <risa> pero bueno también sirve como muy bien ha dicho la doctora Rita Jaime para identificar al enemigo verdad que eh, que eh, servía para durante la independencia esto lo, lo menciona guitarte para saber si alguien se deseaba o distinguía y por lo tanto ver si era patriota o no eh, eh, entonces, bueno, eso ha, ha, ha ocurrido siempre, ¿verdad? Entonces, eh, más allá del nivel fónico, en el caso del nivel morfosintáctico, hay también una serie de fenómenos que se han ido estudiando con mayor o menor profundidad, otros están todavía por estudiar, pienso, por ejemplo, en, eh, bueno, son, son los que yo estudié, apenas esbocé en, en mi tesis, pero que están por estudiar, que son el futuro del subjuntivo, eh, que eh, antes se pensaba, evidentemente ya hay bastante bibliografía al respecto que demuestra que no desapareció del todo en el siglo XVI, pero eh, que es, es un fenómeno que, ha, que llegó sin, sin distinción a todo el continente, por lo tanto no es un fenómeno que desapareció a comienzos del siglo XVI, como llegó a plantear Germán de Granda, y no, no fue un fenómeno que mm, coinéticamente desapareció en una simplificación antillana, sino que llegó a todas partes, y yo lo he encontrado en documentos de bastante inmediatez comunicativa ya en el siglo XIX, inclusive. Tengo uno incluso de 1904, pero bueno, ya para, para pararlo en el XIX, incluso en el XIX, hay, eh, hay muchísimos. Y, eh, y luego, eh, fijémonos como el caso de, eh, del pretérito simple y el pretérito compuesto, que eh, la nueva gramática de la lengua española dice que es el fenómeno más complejo, más. Eh, más difícil de, de, la variedad, de las variedades del español y que, eh, y que en el caso americano es también de una complejidad, en, en, bueno, en general en la lengua española es de una complejidad eh, tremenda y que, eh, y que muchas veces se ha estudiado también desde, la, desde perspectivas pues, muy, eh, es decir, ca cada quien mm, ha puesto muchas veces teorías al respecto sobre, sobre este asunto, y el problema de las teorías es que todas funcionan. Es decir, las teorías siempre van a calzar. Siempre. Toda teoría calza siempre. Porque los ejemplos para que calcen siempre van a, a, a, a estar. Y si no se encuentran, se inventan. Pero siempre las teorías calzan. Entonces, claro, eh, con respecto a los pretéritos, uno ve que... A mí me pasa siempre que, que estudio, ¿no? Que el, el sistema es temporal y lo leo y me convence. Y luego, ¿no? Que es que el sistema es aspectual y lo leo y me convence también. Entonces, es un lío. Pero... Cuando uno ve que eh, también los fenómenos morfosintácticos han tenido una complejidad tremenda, eh, y es algo que afortunadamente se está eh, estudiando eh, muchísimo, no solo porque la morfosintaxis del español ha tenido una, en fin, una, unos avances tremendos en los últimos lustros, eh, es decir, aquello que soñaba Rafael Lapesa en 1970, eh, pues hoy en día es ya una, una realidad, hay una serie de, eh, todo lo que hay en las actas de, de los congresos de historia de la lengua, de morfosintaxis, es muchísimo. Luego la publicación de la sintaxis histórica de la lengua española, que ha dirigido Concepción Compani, es una cosa impresionante, es decir, eh, que son cuatro o siete volúmenes, cuatro, siete volúmenes, es una cosa realmente eh, extraordinaria. Eh, Juan Pedro Sánchez Méndez ha dirigido también el proyecto MorphiSpan, eh, que ha tenido ya dos eh, congresos internacionales de morfosintaxis histórica hispanoamericana, uno eh, en Naxatel, que tuvo una publicación en 2019, eh, coordinada por eh, Biorica Codita y Mariela de la Torre, eh, publicado en Iberoamericana, y, eh, y el, el que se hizo en la Universidad de Sevilla, en que tuvo una, su publicación en eh, eh, en el año 2020, eh, dirigido por la doctora Eva Bravo y por eh, Marta Fernández. Es decir, que hay una, eh, ha habido una, una profesión importante de estudios también de, de morfosintaxis histórica eh, eh, hispanoamericana, no solo desde el punto de vista histórico, recordemos también los volúmenes que hizo César Hernández Alonso sobre eh, la gramática del español de América. Eh, que no recuerdo si son tres, cuatro volúmenes, hay uno sobre el sintagma nominal, otro sobre el sintagma verbal, otro sobre la, or la oración y sus funciones, creo. Es decir, que hay una serie de trabajos eh, sobre, el, de, sobre el aspecto, sobre el, el nivel gramatical que también eh, está dando eh, mucha información que puede ayudar a entender mejor esos procesos que quizás desde el punto de vista fónico se pueden entender solo parcialmente. Eh, es decir... Eh, quizás cabría revisar muchas de estas teorías, perdón, y muchas de, estos, eh, de las ideas que se han planteado en torno a la historia del español en América, cuando se ven desde esta, desde esta perspectiva. Por supuesto, como decía, desde el punto de vista léxico, lo que se ha hecho eh, también es, eh, es muchísimo. Claro, El léxico fue prácticamente lo primero que, que cambió, es algo que puede cambiar de inmediato. Cuando uno llega a un lugar, lo primero que hace es aprender una, una palabra, bueno, primero un gesto, pero luego... Eh, una, una, una palabra, eh, de manera que eh, pues, eh, el léxico obviamente ha tenido unos cambios eh, extraordinarios y ha habido una serie de estudios sobre, sobre el léxico en, eh, en América que son, por supuesto, eh, eh, riquísimos. En este sentido también habría que eh, recalcar que, si bien tradicionalmente se ha estudiado mucho, siempre ha habido una, un interés muy profundo, por, eh, por ejemplo, por las palabras indígenas que han entrado al español y, y por este tipo de, de relaciones y de contactos, eh, no hay que olvidar otros, eh, otros aspectos, de, es decir, no, no hay que olvidar la lengua toda que, eh, que se habló en América en el pasado. Eh, es decir, no solamente aquello que en principio pensamos que podría ser diferencial eh, o que podría ser distinto, sino ver de qué otra manera había eh, en palabras o, o por qué aparecen eh, aparece nahuatlismos en, eh, en el Río de la Plata en el siglo XVIII, es decir, ¿cómo, cómo pasaba eso? ¿Cómo ocurría eso? O el léxico, por ejemplo, textil, o eh, digamos, otras esferas del léxico, quizás mucho más amplias de lo que tradicionalmente se ha estudiado, Pienso, por ejemplo, eh, en el léxico histórico eh, eh, que publicó Concepción Compani, y también eh, José Luis Ramírez Luengo ha publicado un léxico histórico similar para, bueno, varios creo, para Centroamérica. Es decir, eh, eh, con una visión un poco más, eh, más, más amplia, no quizás más en el sentido de Luis Fernando Lara, si se quiere, no de, de entender que eh, dentro de ese espacio comunicativo se usaba una lengua. ¿Cuál era? No solamente en qué se diferenciaba, sino cuál era. Porque en qué se diferencia solo lo vamos a saber después de que realmente identifiquemos todos los elementos que la componen o, o aquellos o sea, los que nos permitan las fuentes, claro está. Entonces, en este sentido, eh, es que eh, todos estos eh, niveles lingüísticos habría que estudiarlos y esto en relación con todo lo que he dicho anteriormente, habría que estudiarlos en su contexto y no solamente en, en, en el aspecto diferencial, sino eh, en todo sentido. Y ahí conecto entonces con el último punto, que es el problema de las fuentes. ¿Cuáles son las fuentes que utilizamos eh, para, para el estudio del español en, en América desde el punto de vista histórico? Eh, ya desde hace mucho tiempo se han venido estudiando eh, documentos eh, no literarios, o documentación de archivos, en fin, para extraer de ellos una serie de, de fenómenos, eh, algunos funcionan mejor, otros quizás funcionan menos o, o tienen, son más complicados, pero eh, lo que yo creo es que hay que buscar en todas las fuentes posibles, es decir fuentes literarias, fuentes no literarias, en este sentido muchas veces, claro, como, se, como tradicionalmente se busca, se estudia el español de América, entonces se buscan americanismos, que sean, es decir palabras que sean diferenciales y se va hacia atrás buscándolas y en este sentido, claro, eh, el, el problema de, de, esta, de esta categoría, bien sea léxico, bien sea morfosintáctica, es eh, no solamente las que ya he mencionado, en fin, de lo que es el español de América, o la categorización en la, que, en la que entramos, sino de las fuentes que, que utilizamos. En este sentido, por ejemplo, muchas veces se, se, lo que se dice es que hay que buscar solamente documentos que sean escritos por criollos, eh, es decir, documentos escritos por nacidos en... Eh, pero al final ahí también estamos, es decir, si tomamos un corpus eh, o si sobreseleccionamos un corpus, eh, al final estamos tomando con pinza eh, algunas cosas, ¿no? Eh, entonces yo creo que, que, que hay que revisar toda la documentación disponible y ver qué pasa en esa, en esa documentación, eh, ver qué fenómenos hay. Porque también es importante, como, como se ha hablado muchas veces sobre el cambio lingüístico, o sea, no solamente es importante ver lo que cambia, sino también lo que permanece y por qué. Eh, o cuáles son aquellos cambios que triunfan, o cuáles triunfan antes, o cuáles triunfan y desaparecen enseguida. Entonces hay una serie de cosas que, eh, que quizás deberíamos... Eh, ver de forma un poco más amplia y tomar en cuenta todas las fuentes eh, posibles y enmarcándolas en su contexto adecuado. Pienso, por ejemplo, eh, en, en, en el acierto que fue por parte de Concepción Compania en marcar sus documentos eh, que publica en 1994 como documentos lingüísticos de la Nueva España, ¿ok? del altiplano central, que luego han salido otros dos, eh, uno creo que sobre Campeche y no recuerdo... Eh, ahora el otro eh, pero eh, es decir que mm, vemos que hay, hay una está enmarcado en su contexto eh, como ha ocurrido también con documentos que, eh, que hemos publicado recientemente sobre la audiencia de Quito o eh, en fin documentos que se han publicado de otros eh, de otros eh, de otras regiones eh, en este sentido hay que también ver que y pienso, por ejemplo, en los documentos que ha publicado Beatriz Arias Álvarez recientemente, bueno, más o menos recientemente, ella incluye ahí, que creo yo que eso es, es muy acertado, incluye documentos eh, escritos por peninsulares, eh, no sé si por canarios, pero en fin, eh, es decir, nos, entendiendo que, que para conocer los orígenes del español en América no basta con, eh, con saber eh, o con ver los datos que nos muestran los criollos o los nacidos en América, eh, sino que también es fundamental algo que no siempre se hace, que es ver qué ha pasado antes. Es decir, ese español del siglo XV o de comienzos del siglo XVI, eh, que, que llega, ¿cuál es? Eso que eh, quitarte eh, llama la base lingüística del español, eh, ¿cuál es la base lingüística? Eh, con el título de Amado Alonso, ¿no? ¿cuál es eh, eh, realmente? ¿no? ¿Qué significa la base lingüística? Eh, todo el mundo habla de, de, bueno, que es que tal cosa eh, pues es andaluz o tal cosa, pero ¿andaluz de cuándo? Eh, ¿No será que muchas veces estamos tomando mm, fenómenos actuales de Andalucía como si hubiesen llegado en el siglo XVI a América? Eh, pues en muchos casos a veces mm, uno ve que podría eh, haber ciertos anacronismos, no todos, evidentemente, hay algunos que son muy claros pero, eh, pero eh, se habla mucho de eso, pero ¿cuáles eran realmente o cómo eran, por ejemplo, desde el punto de vista morfosintáctico, las variedades de, eh, del español en, en la península antes de la llegada a América? ¿Y hasta qué punto sabemos realmente eh, cómo eran? Eh, esto también nos llevaría a plantearnos otro asunto sobre el que se habla mucho, pero que habría que precisar, que es el tema de las normas. Es decir, eh, no ya del de las normas actuales, un tema del que se habla muchísimo, sino de, eh, cuando hablamos de normas, por ejemplo, normas virreinales, o de las que hablaba Menéndez Pidal en Sevilla frente a Madrid, etc. Eh, bueno, la norma sevillana, la norma madrileña, pero ¿cuál era la norma madrileña? Eh, eh, ¿La norma mm, cortesana o ese, ese, esa variedad toledana? Eh, ¿cuál, ¿Cuál era? ¿Cómo era? ¿Cuáles eran sus características lingüísticas? más allá de mm, fenómenos eh, que encontramos de repente en textos o en gramáticas, pero cómo era realmente, eh, eh, cómo eran esas variedades. En ese sentido, pues a, a, hay, hay toda una documentación por estudiar, es decir, la propia documentación sevillana de la época, la propia documentación madrileña, cosa que por ejemplo en Alcalá de Henares han hecho de forma extraordinaria, es decir, han sacado una cantidad enorme de documentos que nos pueden ayudar a entender cómo era la arquitectura de la lengua española en la época en la que llegó a América, porque como, eh, como decía eh, Amado Alonso, eh, a, a América llegó el español todo, y, y claro, luego ahí pues se fue reconfigurando como, como mejor pudo, pero eh, hay toda una serie de características que muchas veces damos por sabida y que quizás habría que eh, que retomar o que mm, ver de nuevo en toda esta documentación. Y con esto, y ya para, para terminar con esto, no quiero decir, eh, para empezar, que lo que se ha hecho hasta ahora ha estado mal, todo lo contrario. Es decir, eh, yo creo que hay que, eh, que ir siempre a la tradición eh, a ver qué dice, a ver qué hay, Además, casi siempre que, que, que voy a los grandes textos, pues estos clásicos pues eso me dicen cosas nuevas o veo cosas que... De hecho, muchos de esos textos son más citados que leídos, ¿verdad? Eh, es decir, ir a, a esos textos originales, ver qué dicen, eh, es decir, ir, ir a ver qué dice realmente Pedro Enrique Jureña en ese texto que este año cumple 100 años, eh, de sus famosas observaciones. Eh, es decir, ver en detalle, más allá de... A todo el mundo cita... Que Amado Alonso se equivocó con el seseo, pero cuando uno lee, más allá de, del, del dato, eh, hay un método y hay una perspectiva y hay una visión de una gente que tenía bastante lucidez que nos permite entender muchas cosas. Y en ese sentido, pues se ha hecho, se ha hecho muchísimo. Eh, yo quería, por ejemplo, mencionar dos, yo no sé si esto se ve aquí o se ve al revés. Lo vemos, ¿No? lo vemos. Eh, este, es un, este es un libro... Eh, que publicó en 1997 como producto de su tesis doctoral, Juan Sánchez Méndez, y que eh, reúne una serie de, eh, de datos eh, históricos sobre fenómenos concretos, tanto de Ecuador como de Venezuela, eh, todo extraído de documentación del archivo de Indias, eh, y que mm, está solamente para siglo XVII y XVIII, pero bueno, eh, de aquí eh, es que muchos hemos partido para, para ver qué otras cosas eh, hay. Eh, no es lo único que se ha hecho, por supuesto, eh, ni para el nivel fónico ni para el gramatical en América. Eh, en Venezuela es muchísimo lo que se ha hecho. Los trabajos de Enrique Obediente Sosa, por ejemplo, eh, que ha hecho para, perdón, para la zona de, de los Andes venezolanos, es extraordinaria no solamente de publicación de documentos, sino también para, eh, sino también para eh, análisis de estos datos, inclusive con la profesora Alexandra Álvarez, los trabajos que ha hecho la profesora Rita Jaime, eh, y por supuesto, antes, trabajos de Rosenblatt, eh, en fin, hay una, cantidad, hay una tradición en, en Venezuela enorme, eh, acabo de dar un par de nombres, sí, pero por supuesto son, son muchísimos eh, más. Y desde el punto de vista léxico, eh, son fundamentales. Es fundamental una obra que está en proceso, que es el Diccionario Histórico del Español de Venezuela, de, de, del doctor Francisco Javier Pérez, actual secretario de la Asociación de Academias de la Lengua Española, eh, que es un libro extraordinario con prólogo de don Manuel Álvarez Querra, eh, del que se han publicado hasta ahora dos volúmenes, en 2012 y en 2016. Eh, y que, eh, este es Francisco Pérez, y eh, por, por poner simplemente dos ejemplos que con una eh, cantidad enorme de documentación, una cantidad apabullante de documentación, han recorrido en, en un caso léxico y en el otro caso eh, fónico y gramatical sobre todo, eh, la historia de palabras, de, de estructuras gramaticales, de fenómenos en la historia eh, de, de, de, esta, de esta región. Eh, vemos entonces que, uh, para, digamos, para, para terminar, que uh, la idea con la que me gustaría terminar es que eh, en realidad uno debe, mm, creo que uno debe eh, leer eh, todos estos mm, grandes textos, entender que hay una tradición lingüística que cuando yo digo todas estas cosas no, no son bajo ningún concepto ni para corregir a, a, a nadie, ni para decir que lo han hecho mal o menos mal, eh, sino que todo lo contrario. Es decir, que toda esa tradición, y por eso me refería a la historiografía, es la que nos permite entender cómo se ha pensado la historia de la lengua de una variedad determinada, de un espacio determinado, y ahí llámese Venezuela, llámese la provincia de nueva Andalucía, llámese una comunidad más definida, es decir, no importa. Lo que en este sentido lo que importa es que toda esta bibliografía, de toda esta bibliografía nos nutrimos y eh, de toda esta bibliografía, hay mucha está en, en PDF toda aquella que... Eh, que no viole derechos de autor creo que está en PDF y alguna la puedo dar con, con todo gusto eh, de todas formas hoy en día casi todo está en PDF porque en academia.edu la gente, los autores suben casi todas sus cosas, eh, pero cuando estudiamos estas cosas yo sí creo que es importante algo que, que, que, que Soledad hace de forma magnífica es bueno ir a, ir a los grandes autores, ir a los a los textos, ver qué dicen. Eh, ustedes pues conocerán muy bien que Soledad pide a veces a las dos de la mañana. Alguien tiene el libro de los barbarismos de Chile de 1895 y salta alguien por ahí. Sí, yo lo tengo, te lo paso. Eh, pues... ¿Por qué es importante eso? ¿O por qué la gente, yo imagino que mucha gente se preguntará eh, qué hace de repente Soledad pidiendo un texto de Bruckman o pidiendo un texto de Alberto Bárbaro si está trabajando sobre eh, un diccionario eh, chileno? Pues porque muchas veces las claves metodológicas de esos, de esos problemas están en esos grandes eh, libros de todas las épocas. Y a veces está donde menos lo, lo pensamos. A veces pensamos que está en el último libro que se publicó en tal parte. ¿no? Decir, a veces pensamos que en el libro de 2022, porque ya se publican libros quizás de 2022, está la, la, lo que no, la, está la clave para entender. Y a veces está eh, en un libro de Rodolfo Oroz. Ayer fue, lástima que no fue hoy, bueno, fue, ayer fue aniversario del fallecimiento de don Rodolfo Oroz, eh, pero a veces está en un texto de, de Max Leopold Wagner, a veces está en un texto de Amado Alonso, a veces está en un texto de Enrique Jureña, siempre está en un texto de La Pesa, siempre está en un texto de Menéndez Pidal, es decir, eh, la mejor forma de entender eh, la historia del español americano es, pues, eh, es leyendo un libro que como Orígenes del Español. Eh, repito, no por los datos o por la perspectiva, por la, o sea, no se trata de los asuntos ideológicos que puedan estar o no detrás de esa obra, sino por una metodología y por una concepción eh, y, eh, mm, riquísima de entender eh, las lenguas que, mm, que creo yo que puede dar eh, magníficos eh, frutos. Entonces, pues leer todo eso y, y, y cuestionarse siempre por el objeto de estudio que estamos sobre el que estamos llevando a cabo una investigación. Preguntarse, yo voy a estudiar eh, el ceseo, pero bueno, ¿qué es realmente el ceseo? ¿En qué contexto lo voy a, lo voy a estudiar? Eh, ¿De qué manera voy a, a abordarlo? Porque si no, corremos el riesgo de, de eh, eh, caer o de estudiar espejismos o falsos problemas lingüísticos, que, que también ocurre muchas veces, que, que nos pasa constantemente. Eh, entonces, bueno, yo creo que eh, al final yo no sé si he hablado, bueno, al final la, lo que quería decir es que la arepa ni es venezolana ni es colombiana, ya saben, eh, sino que pues mmm, nos pertenece eh, a todos como la lengua española, ¡qué maravilla! Antonio, ¡qué maravilla! Tú al principio, espérate, te voy a aplaudir ahí con el dibujito y también te voy a aplaudir con mis palmas porque me da mucha risa, Antonio me decía, no, me da puro, tú interrúmpeme, eh, dialoguemos, me quizá, aquí sé yo, pero si se dan cuenta, Antonio se ha mandado de esas cátedras de antaño, como de estos catedráticos alemanes, eh, que se ponen ahí en un podio y se largan a hablar, sin PowerPoint, sin Prezi, da lo mismo, o sea, hemos estado acá, eh, absolutamente embobados y, y, y impresionados por, por todo lo que tocaste porque fue más allá del español de Venezuela, tocaste una serie de supuestos epistemológicos que tienen que ver con hacer eh, historia e historiografía y mucho más, entonces, nada, yo estoy absolutamente impactada, y luego una cosa que me impactó, antes de darle la palabra a alguien eh, para que hable de, de, de, de, del curso, de, de, de los inscritos que están acá todos interesados, me impacta que toda esta vida yo he estado absolutamente metida dentro de, de, de una preposición, de la que no había tenido conciencia alguna. Fíjate que toda esta semana he estado trabajando críticamente con los conceptos. Eh, tuve lingüística románica ayer y estábamos analizando este texto maravilloso de Cosserio, el que publicó en, en Montevideo, el, el del latín vulgar, cuando llega a la conclusión que es un concepto que no corresponde, pero hay que usarlo, porque bueno, ya, quedó, quedó. Y así como tanto concepto, he usado español de América porque mis maestros en la cátedra en Chile han usado español de América y así sucesivamente y nunca me he sentado a cuestionar esa preposición y con esto me has abierto un mundo y una con una simple preposición Antonio o sea con una simple preposición o sea esto da para un tema de libro y te lo agradezco enormemente, entre tanta cosa que fui apuntando eh, de, de, de esta conferencia maravillosa. Mira, ahí Matías está levantando la mano. Eh, Matías. dale. Gracias más. a todos por los comentarios. <risas> Hola. Eh, de verdad que a mí también me llamó la atención demasiado eso, y sobre todo uniéndolo con la clase que tuvimos hoy día de la unidad de idiomática, no es solamente una, una percepción metodológica el decir historia en, en América, y de ahí en abajo toda la exposición, sino también decir de nuevo este entramado de por qué el D, por qué la pertenencia, por qué siempre la identidad en, en, en posición desde de, de, de un lugar hacia un otro para poder abarcarlo y, y de verdad que me, me dejó muy muy interesado, lo estoy conectando con, completamente con mi clase anterior sobre Ecoserio, y no, de verdad que que es, es, es muy eh, latente eso de, de la pertenencia, de decir esto es mío, este es mi tipo de idioma, y es como, pero es un poco más Arial, me acuerdo mucho de lo que hace Felipe Hassler con la tipología Arial, por ejemplo, eso es, eso es lo que deberíamos hacer nosotros, hacemos estudios más Ariales, no es solamente una localidad, o el español de Chile del el norte, me acuerdo que eh, la profesora Leda estaba hablando de una, de una autora que hizo sobre el español de del norte de Chile y obviamente uh, ahí sí. está la, la relación con Perú, con Bolivia, Antofagasta, Piquí. Entonces, como no es una identidad, hay demasiado y eso es, es, fue muy motivadora la, la expresión. Me gustó mucho. Bueno, muchas gracias por el, por el comentario y eh, sí, yo a ver, yo creo que que... Que en efecto, bueno, el, el, el asunto de la identidad, y creo que hay además otras personas eh, que estarán en este seminario que de, del tema de la identidad podrán eh, hablar desde el punto de vista científico, yo en ese sentido hablo quizás más desde el punto de vista impresionista, pero sí, eh, es decir, porque la identidad muchas veces también puede ser eh, un obstáculo o, o algo sobre lo que precisamente, así como con el tema lingüístico, algo sobre lo que de repente quizás tampoco hemos pensado demasiado, es decir, yo, yo siempre ponía un, el ejemplo en clase, ¿no? Es decir, el, el tema ese de la identidad latinoamericana, eh, hemos pasado 500 años tratando de saber quiénes somos, como si importara además, pero bueno, tratando de saber quiénes somos y todavía hay congresos y tal, y sobre, sobre qué somos y cómo somos y si somos o no somos, y si la arepa es de allá o de acá, y si la frontera es tuya o es mía, eh, y si, es decir, porque lo de la frontera parece una tontería, pero también es un reflejo de, de un asunto mental, ¿no? Es decir, de, o, o, lo, o el mismo asunto de la de, de arepa la que yo puse de forma un poco tonta, pero que en realidad lo que viene a plantear es como, este, es como el tema del, del lingüístico, del léxico, ¿no? Bueno, esto, esto es un venezolanismo. No, pero es que eso también lo dicen en Colombia, claro, seguramente. Pero es que también está en Guatemala, es lo más probable. Pero es que también lo dicen en Filipinas, pues mire, ya la cosa se pone más complicada, pero es decir que mm, el, el tema lingüístico que está relacionado, como decía antes, y eso lo dice Osterreicher, pues con la geografía, con la sociología, con la, con la historia, con una serie de cosas, al final eh, va mucho más allá. Sí, por supuesto que uno se identifica con la lengua, si no va por la calle y escucha eh, eh, alguna... Eh, palabra determinada, pues yo voy por la calle, escucho vaina y volteo, por supuesto, voy a ver qué, qué es, ¿no? Eh, y, y uno, eso lo atrae a uno y eso lo, lo identifica a uno, por supuesto, y toda la vida ha sido así. Eh, eso no tiene nada, eso no es ni bueno ni malo. Eh, evidentemente que ha habido, y esto de, de esto muchos aquí saben muchísimo más que yo, que es el tema pues, de las ideologías lingüísticas, de todo este asunto, y claro, ahí entran además una serie de factores, es decir, yo entiendo, y esto también es comprensible, yo entiendo, yo mismo alguna vez he hablado de español de Venezuela o de historia del español de Venezuela. ¿Qué haces si, eh, si, si una gobernación te propone publicarte un libro que siempre has querido publicar sobre la historia del español? Pero claro, ¿qué vas a poner? Historia del español de Trinidad, además para crear un conflicto diplomático. Más de los que ya hay. Entonces, eh, no, pues tú lo publicas y claro, tienes que poner español de Venezuela. Historia del español de Venezuela, porque te lo publicará de repente la eh, universidad tal de Venezuela. Eso es comprensible y eso no creo que tenga mayor problema. Eh, de hecho, por, por ejemplo, sin ir muy lejos, el, el, la, el libro de, de Sánchez Míndez que habla de Ecuador y Venezuela, adentro explica qué se refiere con Ecuador y Venezuela y habla de este problema. Entonces... <risa> Y luego eh, en la portada, Antonio, el dibujo de la portada es de Tarsila Duamaral, es antropofagia, es brasilero. Pues sí. sí, no, no lo sabía, gracias por el, por el comentario, ahora, ahora estoy más contento con el libro. Sí, Brasil, sí, no, no. Tarsila Duamaral. Pues mira, las cosas que, que aprende uno. <risa> eh. Hay de todo en todos lados. Claro, claro. Entonces, pero bueno, eso sí que en efecto, el tema, de, eh, es decir, que lo, lo de la identidad... Es una cosa natural, que creo que no está mal. Eh, lo que es, es una cosa que llama la atención. Y sí, el, el problema que yo veo con esto, con lo lingüístico y con lo extralingüístico, con la vida cotidiana, con todo, y es que eh, es decir el problema creo yo que está cuando la identidad eh, nos sirve para, para otras cosas, ¿verdad? Que, son, que no son... Eh, no sé. Es decir, cuando... O lo que decía antes, es decir, nosotros, nosotros tenemos, hay, hay un texto, eh, una, una entrevista que le hacen a, a Julián Marías, donde él decía que a él le, le parecía maravilloso porque él iba a América, él iba a Argentina, no sé, y él se encontraba eh, lo, lo, en la, por las carreteras los mismos avisos que él veía en Castilla de León o no sé dónde, ¿no? Eh, y, que, y que era maravilloso que, que él podía ir desde la Patagonia hasta no sé dónde y, y, y siempre hablando la misma lengua y, y entenderse con todo el mundo. Eh, entonces yo creo que eh, esa idea de que la, es decir, la, lo maravilloso de la lengua española y yo creo que es una de las cosas más ricas de la experiencia que, que, que hemos tenido quienes tuvimos la suerte de, de estar en el máster de lexicografía de la Real Academia Española eh, donde donde quizás yo entendí muchas de estas cosas por primera vez eh, fue en verme por primera vez sentado en una mesa con una boliviana con una chilena con un argentino con un ecuatoriano y ver en qué cosas nos parecíamos en qué cosas éramos diferentes y entender que, eh, que es decir creo que creo que le hemos dado demasiada importancia o el, hoy en día le damos demasiada importancia a las diferencias. Y, y, a, y además Y, y, a, y a estar de acuerdo con la gente Que es una cosa que está completamente sobrevalorada ¿Verdad? Es decir, tenemos que, la gente tiene que estar de acuerdo en todo ¿Por qué? No, eso no tiene ninguna importancia Es que tal persona piensa tal otra cosa ¿Y qué más da? Eso no tiene ninguna importancia eh, y, y creo que la, lo, la, Esa paradoja de la que hablaba antes Que es maravillosa, que en América Somos a la vez pues, y, y, y, Iguales y diferentes Y, y eso, es, eso es genial Eso nos permite Sentir que Cortázar es un autor venezolano y que García Márquez es un autor guatemalteco y que eh, Rafael Cadenas es un autor chileno eh, y, y Roberto Bolaño, quién sabe de dónde es, ¿verdad? Eh, es decir, eh, la, la pelea de siempre. ¿verdad? Pero mm, en el sentido de que mm, al final creo que eso, eso es una de las cosas maravillosas que nos podemos permitir en Hispanoamérica, de que. Es decir, sí, tenemos una, una identidad y, y lingüística, pero que, que al final pues hablamos la misma lengua. Y, pero sí, el tema de la identidad lingüística y de todos estos asuntos, y me parece genial que estén leyendo a Coserio, da igual lo que estén leyendo de Coserio, todo es bueno. Eh, hasta <risa> cuando se Cosserio. equivoca, es maravilloso. Sí, somos Coserio lovers, yo soy Coserio, yo eh, eh, siempre parto con Coserio. Mira, ahí está Néstor, Néstor Ruiz que te quiere preguntar algo. Néstor. Eh, muchas gracias, Soledad, por la palabra. Eh, primero, o sea eh, un gusto saludar a Antonio. Felicitaciones por esta intervención y esta disertación eh, tan clara y tan inspiradora que has dado. Quisiera hacer una observación, una pregunta de, de la experiencia colombiana. En la indagación que voy adelantando sobre la historia del español de Colombia, que está muy por de lo que se ha hecho en Venezuela y otros países, He comenzado a que no solo todas las nociones de las que has hablado hoy, el espacio, la geografía, etcétera, son de primera importancia, sino que cada vez surge con mayor peso la variable de la composición poblacional, la historia del pueblo y eh, la demografía como un elemento central para el desarrollo histórico eh, en español, en lo menos, como digo, en mi experiencia en, en Colombia. Y eh, tiene la ventaja, esta, esta perspectiva de pensar en la composición nacional, en la demografía, en los procesos de fundamiento, tiene la ventaja de poder sustanciarse en lingüística, en el concepto de eh, comunidad de habla. Entonces, quisiera preguntarte si sí, eh, han sido oportunidades en, en, en esta o como consideras eh, que tiene digamos un futuro una aproximación de este tipo y de nuevo muchas gracias bueno, más bien gracias eh, eh, al profesor eh, Néstor eh, que además lleva una línea magnífica de historia del español en el instituto caro y cuervo y que en, en el glorioso instituto caro y cuervo eh, <risa> de donde venimos todos los que estamos aquí, ¿verdad? Sí. Eh, y, eh, um, bueno, hay, de, de estas cosas muchas sabrás in, incluso pues, tú más que yo, pero a ver, sí, en efecto, el, el tema de, de comunidad de habla mm, podría tener mucho que ver con lo que plantea Osterreicher de, de, de espacio comunicativo. Yo no sé si serían exactamente lo mismo, eh, y, y de hecho es que creo que, el problema, es decir, comunidad de habla se suele trabajar mucho en, en, en, en, en trabajos de sociolingüística, en trabajos de este corte, eh, y la verdad es que no, yo creo que no siempre está del todo bien delimitado tampoco. Eh, tú has mencionado un aspecto que a mí me parece fundamental, no lo mencioné aquí, pero eh, que es el, el, el tema demográfico, que para el caso de los orígenes del español, en América es, es fundamental, ¿no? Toda, toda esta polémica con Boyd Bowman hicieran si más andaluces o menos andaluces, eh, y luego, claro, ¿qué significaba que hubiese más andaluces? ¿Eso en realidad qué significaba? Eh, significaba que sus rasgos se imponían porque eran los más simples o porque eran los, los mayoritarios. No, eso no queda claro, eso no, no, nunca ha estado del todo bien explicado, ¿no? Entonces, en realidad, en los componentes demográficos en la historia de la composición eh, eh, territorial, en fin, de, de la sociedad hispanoamericana desde la conquista, ha tenido unas características muy particulares y yo sí eh, creo que, que, la, que la demografía en este sentido juega un papel eh, importante. Eh, no sé si la pregunta iba sobre, el, sobre si el, el, el concepto de comunidad de habla puede ser aplicado Sí, bueno, yo creo que de, de, quizás sí, como muchos de los conceptos de la sociolingüística, eh, la boviana, se, sobre todo se, se han eh, aplicado a la, a la sociolingüística histórica, que al final es lo que hacemos, a o sea, todo, social, todo estudio histórico de la lengua sociolingüística histórica, y vuelvo a Menéndez Pidal, es decir, Orígenes del Español es un trabajo de sociolingüística histórica, eh, lo que no es es la boviano, eso es otra cosa, pero sociolingüística histórica es para mí perfecta. Eh, en, en un sentido amplio, claro está. Eh, entonces, claro, comunidad de habla, ¿qué es? Un número determinado de hablantes. También tenemos el problema el problema mmm, común, pues básico de, la, de los estudios de historia de la lengua, que es que contamos con lo que contamos. Y ahí voy a, a citar a Lavos, ¿no? Que hacemos el mejor uso posible, ¿verdad? De los datos que, los malos datos, los datos que tenemos. Y a veces, pues yo me he encontrado con que de repente tenemos... Pues 20 documentos, no hay más. ¿Qué quiere decir? Que no sirve, que no podemos hacerlo. Algo podemos hacer, hasta donde los, las fuentes nos permitan hay que llegar y, y tratar de interpretar esas fuentes en la medida de lo posible. Eh, eso no quiere decir, y esto sí lo dice Osterreicher, es decir, no se puede hacer la historia de una lengua y también creo que lo dice Kavatek, eh, o sea, yo creo que esa tríada siempre hay que tenerla en mente, ¿verdad? Eh, eh, Coserio, Osterreicher, Kavatek, siempre, eh, o, o, no, o lo dice alguno o lo dice el otro, casi siempre, ¿verdad? Eh, de que eh, la historia de, la lengua, de una lengua, al final, no la podemos hacer. Uno lo que hace es una, una, una aproximación a la constitución de un estado de variación. Y, y, y, y recuerdo que lo, lo que decía Ralph Penny de que, el cambio lingüístico no es otra cosa que el paso de un estado de variación a otro estado de variación. O sea, la lengua es siempre un estado de variación. Entonces, lo que, a lo que yo puedo, y por eso eh, insistí en lo de español en América. Yo no sé cuál es el español de Cubagua, pero yo sí sé cuál es el español. Puedo decir cuál es el español que está reflejado en los textos escritos, en los seis documentos que no se comió el salitre, que quedaron de la isla de Cubagua de la primera mitad del siglo XVI, sé cuál es. Eso me sirve para tener una aproximación pequeñísima a un estado de variación a partir de la lengua escrita. Lo que podemos meternos con inmediatez comunicativa, oralidad, todas estas cosas, pero es eso es lo que yo puedo obtener. ¿Cómo era la comunidad esa cómo era esa comunidad de habla? Pues claro, ahí, ahí se va a complicar el asunto porque hay una serie de, de, de requisitos que no vamos a, a poder eh, llenar, claro está, es decir, eh, la edad, el sexo, en fin, hay una serie de variables que quizás no voy a, a tener. Voy a tener la carta de cuatro gobernadores, cinco regidores y, y tres capitanes. Y eso es lo que hay. Y la mitad están comidos por, por el salitre. Entonces, de ahí uno saca lo que puede. Eh, lo que sí es, creo que es importante es no extraer de esos documentos precisamente las conclusiones, es decir, este es el español de. Cubagua. Porque ya ahí sí creo que o sea, obviamente estamos, o sea, eh, eh, eh, es parte de un estado de variación que representa esos documentos en ese espacio comunicativo, en ese momento, en ese tipo de documentos y no todos son iguales. Eh, yo, por ejemplo, he estado viendo en estos días un documento, es el mismo el mismo autor, pero una carta, un documento es una carta al rey y la otra eh, carta es un documento que le hace a otra persona para decirle que tiene que ir a hacerle unos mandados a otra parte. Eh, pues no es, no es igual y es la misma persona. Entonces ahí es lo que dice eh, um, Osterreicher de que hay que ubicar en su contexto concreto. Quizás por eso a mí me, me gusta más la idea de, de espacio comunicativo que la de comunidad de habla. Lo que, o sea, yo, no, yo no descartaría, ¿verdad? Nada. Lo que sí me parece fundamental de lo que, dices tú y en ese caso la, la historia del español en Colombia es riquísima, el tema demográfico es, eh, da unas pistas eh, enormes eh, desde todo punto de vista de la demografía, ¿no? Esto creo que también es algo importante, más allá de un porcentaje de si había más andaluces o más extremeños o más canarios, eh, pues y tratar de interpretar un poco más allá, ¿no? No sé si eso um, responde, eh, pero en todo caso, bueno, más me, me, me honra la presencia de Néstor aquí, a quien quiero tanto. Eh, no, muchas gracias, claro que nos responde. Eh, te agradezco por eh, la, la respuesta tan, tan copiosa y, y entusiasta eh, a la pregunta. Y nos resta únicamente eh, felicitarse y esperar que nos vamos a encontrar en en el este, O en la escritura del español de Colombia, de la historia del español de Colombia y Venezuela, que nos convoca eh, como sudamericanos con igual. Bueno, muchas gracias, Antonio. Sí, muchas gracias a ti. <risa> no, y con eso yo me uno, me uno para agradecerte, Antonio. Esto fue un regalazo. Así que nada, podríamos, mira, le decía hoy día mi curso. Que podríamos estar mucho tiempo, muchísimo tiempo, una una, o sea, hablando de esto y seguir aprendiendo, y se hace muy corto, una hora y media, ya lo vivimos la semana pasada con Maya y con, y con Martín, lo, lo estamos viviendo ahora contigo, así que, nada. Eh, quedamos hasta acá. Qué rico verte de nuevo. Yo ya no, no muchas gracias a ti, Soledad, y a todos, bueno, a todos por estar, por la atención eh, y por los comentarios. Les agradezco muchísimo todos los comentarios que me han hecho. Gracias a ti por invitarme, por, por permitirme estar, estar aquí con ustedes. Nada, un regalo, un regalo para nosotros. Y gracias a todos. Me encanta esto que interese sobremanera. Eh, estos temas, o sea, eh, es realmente una maravilla, sobre todo en estos tiempos, y hay que aprovechar, nos tenemos que aprovechar con estas dinámicas dentro de esta catástrofe. Existe este espacio, así que nada, un abrazo a todos. Estoy, estoy a la orden para lo que quieran, me pueden escribir o lo que sean, si quieren, pues el, algún PDF o alguna cosa o, o algún nombre de que haya faltado, que no me dio tiempo de ponerlos todos, pues estoy a la orden para lo que necesiten. Voy dando tu correo, querido Antonio, y nada, quedo esperando tu, tu, tu participación escrita, porque el plan es ese, sacar un, una publicación de este seminario maravilloso eh, del que tanto hemos aprendido. Así que queridos, lo dicho, y nos vemos entonces el viernes a las dos y media con Magdalena. Abrazo, abrazo a todos y que tengan un lindo Gracias. miércoles, sea tarde o sea noche o sea madrugada. Adiós a todos. Adiós. <risa>